a la playa, vean Miguel. Sismo bebé que joder, Son 18 años, no voy a cumplir a las 5 de la tarde, porque la verdad nos cumplí años también. Y... qué otra cosa, léate de mi enano. Estamos esperando el yate Estamos esperando el yate ahorita, las motos de agua, ahorita que nos la van a importar. Y bueno, estamos esperando aquí, amigos que no pito ya pues mucho cuando llegue la lancha ¿qué? cuando llegue el yate ¿qué? guardarle batería has escuchando la no no y la chachira que tenemos aquí al lado y la cumpleañera que nosotros y la cumpleañera también cumpleañera la cumpleañera bueno la cumpleañera feliz cumpleaños año, te miguel estoy grabando la pinche lancha el yate tienes un hilo va? Se mamó, Se mamó, Se mamó, Se mamó, Se momó. Ay, yo No, no, oh, no, no. cállate ahí, que me a no, no, voy a más ¿no? que feliz, ¿No? ¿Y mira cómo te sientes feliz Es pues? primera vez Bien. que salgo con uno de mis cumpleaños Y que primera vez Y, y está conmigo por día O sea, que está conmigo está feliz Me voy a con una loquita ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa? Tampoco así está feliz Mira, agua, primera vez que veo agua No mames mira, se cayó el teléfono Se tomó la primera foto con la jeva, güey Thank uh you. -huh. Bueno, acabamos de llegar aquí a la ciénaga y vamos a tratar de grabar lo más posible. Pero me quedan 40% de batería ya y ay, Dios, quiero grabar. Pero creo que va a estar difícil Bueno, ya se está descargando esta madre y bueno, sí vamos a ver si grabamos un poquito del muelle que está hermoso, la verdad. Y a tomar una foto. Esta cámara no aguanta agua pero <ríe> aguantado un poquito Me encanta esa canción Bueno estamos aquí en el final de siempre y primeramente saludos a Leslie Franco, Marlon, Eduard Gamer, Abril AMG, Brian Adán, Idalia YouTube y Francisco Tobar lo que quiero aclarar es que ahora los saludos serán a través de Facebook. Compartes mi última publicación y te saludaré, así de simple. Por este lado va a estar apareciendo el dibujo que hizo Idalia reciente del canal. Gracias, gracias por ese dibujo, de verdad. Si tienes algún dibujo sobre el canal, por favor mándalo cualquiera de ustedes. Eh, gracias por formar esta comunidad Somos pocos pero vamos creciendo poco a poco Por eso que es necesario Compartir y suscribirse Para que vaya creciendo Esta comunidad Por este lado te puedes suscribir y por este lado está el video anterior Si te ha gustado el video Dale like y si Quieres dejar una opinión deja en la caja de comentarios Y nos vemos en un próximo video